El otro tema, eh, estuve viendo ayer también que, de acuerdo a una encuesta ay, que ay, se ay. publica, el Procurador General de la República, ¿por qué tú dices ay, ay, ay"? Dios, se ¿pero quiénes a la, fue que en Se que parece a la, a la bachata de Anthony Santos escrita por Anthony Río. Sí, pero ¿y quiénes ay, fue ay, que, ay. que encuestaron? Eh, no sé, pero dice que uno de los Procuradores Generales de la República, mejor valorado, el segundo en, en el orden descendente, es el actual Procurador General de la República. No, ahí, están, el, el ahí están vendiendo la publicidad. El licenciado Jan Alain Rodríguez. Ah, no. Eh, doctor, sí. creo que doctor, eso es lo que se llama una... una ¿Tuviste la valoración? Una, no, okay. búscala. Tengo la, la información, ponga. se la mandé a Mira, Chamo para que la... Eh, eh, eso es lo que se llama un ejercicio de poder y de mediocracia y de posverdad. Mira, tengo los datos acá. Esta, como bien dices, Quizá Amado... no eh, para eh, los más llanos, para eh, los, eh. los más... No, no lo aplata No, no, hablaste para los intelectuales. <risa> Mira, el segundo más valorado de América Latina. Por sí. encima está eh, Colombia. Vamos a ver. No Nos sitúa en primer lugar con un 33%. En segundo lugar está Colombia con un 17%. Brasil y México con un 13%. Panamá está con un 10, Chile y Argentina con un 6 y un 4. ¿Cómo Entonces, se llama esa institución? Eh, vamos a ver quién fue que hizo... La bueno, te, te, te, lo, te lo busco ahora. Mira, lo que me cuestionaba y me preguntaba ayer, eso yo mandé hicieron. la información ahí. O sea, ¿a quiénes fue que encuestaron? ¿A quiénes fue que le preguntaron? Cuando tú tienes varios países de América Latina, mira, cuando tú tienes varios países de América Latina que a sus ciudadanos le entrevistan y le preguntan por el cuál consideran que es el mejor procurador de un país. ¿Cuáles son los criterios que se toman para esta evaluación? ¿Conoce la gente de México, de Colombia, de Perú, al Procurador de la República Dominicana? ¿Conocemos nosotros el procurador de Colombia, de Perú, para que nos hagan esa pregunta? ¿Cuáles han sido su trabajo? Y cierro si Amado, de para dejarte el paso. O sea. Decía yo, por eso América Latina está como está, cuando le dan un nivel de valoración a un señor como Jan Alain, que nosotros conocemos cuál es el rol que ha desempeñado en nuestro país y que se ha considerado como el mejor de América Latina, pero por ¿Qué? Dios. Solamente con evaluar en, en el pleno del, del Consejo del Poder... Del, yo iba a tratar. ¿eh? Del, del, del, del Ministerio consejo, Público, no, Consejo no, Superior no. del Ministerio Público. No, de la Magistratura. Ah, consejo, okay. Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, Evaluar plan, ¿no? su participación como procurador y lo que hizo en el orden de rango a una juez de esa categoría. Pero solamente que evaluemos el procedimiento utilizado en el ejercicio, porque si estamos hablando de desempeño y de calidad, lo que ha sido de Brex y lo que ha significado si ha tenido la astucia y el comportamiento de un procurador cuando hace una negociación para eximir a los de Odebrecht y no juzgarlo aquí, y a los que están implicados, entonces hacer acuerdos de la naturaleza que hay, que hasta hay presidente de un partido siendo... ¿Cuestionado por el No, tema. parte de ese expediente. O parte de ese expediente. No, no, bueno, yo, la, yo, cuestión yo, es, la, la cuestión es que los parámetros que se toman son los siguientes, el desempeño, el desempeño... Eh, y la valoración del desempeño, no es que se ponen a competir el procurador no. de Colombia con sí, el dominicano. Los sí. desempeños, sí. le, le mencioné tres casitos que Exacto. Él ha estado es involucrado. Es el desempeño. Jean Alain tiene una, una facilidad que no tiene, que no han tenido otros eh, procuradores, y es que él es un buen gerente. Él sabe gerenciar los recursos que tiene. Eh, Porque, bueno, los abogados no sabemos manejar eso. No marketing, mentor. De hecho, una de, las, una, de las cosas, una de las cosas que se hicieron cuando yo estuve en la Escuela del Ministerio Público fue crear una capacitación para formar a los procuradores fiscales titulares en el área de administración para que supieran administrar los recursos que le llegaban a la fiscalía. Que Incluso nosotros teníamos problemas porque el área administrativa de la Procuraduría decía yo no, los fiscales no saben ni cómo liquidar un cheque. ¿Cómo enviarnos la información de que ese cheque se utilizó para tal o cual cosa? Entonces, de ahí vino la necesidad. En cambio, Jan Alain Rodríguez llega a la Procuraduría con esos conocimientos. Además, tiene un asunto que también llama la atención y es el, el tema de marketing. Él se sabe vender sí. como producto. Eso sí. Mira. Él se eh, sabe vender entonces, como producto. Hay toda una infraestructura a su alrededor Exacto. que opera desde fotoreporteros, editores, merc mercadólogos, eh, imagen. Es una infraestructura sí, importante. Sí, la, la tuvo en, en industria y comercio no, y no, la eh, llevó hasta allá. No, no, en la, en la, en la CIRD. En CIRD. CIRD. Sí, CIRD, pero CIRD pero, pero mira, así, o sea, la pregunta aquí es, Amado, uh -huh. ahí están, tú citaste los elementos que se toman en cuenta para la valoración de un uh -huh. procurador. Uh -huh. Mi pregunta es a los ciudadanos colombianos Peruanos de Brasil, de Perú, conocen ellos el desempeño de Jan Alain en la República Dominicana para decir que es uno de los bueno, mejores me imagino en ese momento. Que, vinier que vinieron aquí e hicieron una encuesta en este país acerca de la figura de él, de las ejecutorias de su Procuraduría, y todo eso le dio un parámetro. Y entonces dijeron, el, el, el de tal sitio está por encima porque en su país lo valoran mejor. Vamos a que hacerle una solicitud a producción que para mañana, en base a estos resultados que arrojaron, que la gente nos dé la valoración de Jan Alay, para ver Es que, que la gente, mira, lo que pasa es lo siguiente, hay funciones que es difícil valorar. Por ejemplo, valor, valorar un fiscal es muy difícil porque la gente no tiene idea clara de cuál es el trabajo de un fiscal y además de qué participación y qué posibilidades y opciones tiene un Ministerio Público en un juicio. Tenemos una llamadita ahí. Buenos días. Buenas. Buenos días, buenos días. Buenos sí, días. díganos. Amado, Carolina, Francis. Buenos gracias. gracias. Claro. Miren, Amado es una, es una voz autorizada para hacer cualquier evaluación rápida de lo que es el Ministerio Público como Procurador de la República. Porque formó parte de la escuela del Ministerio Público. Carolina no puede hacer esa no evaluación. Un momentico, esa evaluación. Lara, no venga a desmilitar. Tú le das todos los bombos, Espérate. amado. Pero tú Espérate. simplemente das tu, tu punto de sí. vista para que no descalifique aquí porque tú no puedes venir a descalificarme. No. Tú yeah. debieras no, estar y, aquí, yeah. primero. Y, y también, de... y también, Francis, te voy a mencionar a, y también te voy a mencionar a ti Mencioname. <risa> ¿Por qué te voy a mencionar a ti? Porque tú eres Un político parcializado Que no, no. nunca va a comulgar Oye, nunca va a comulgar Sácame a Lara con, del, con, del teléfono el... no, pero... no era eso, no era eso Sácalo Pero déjelo hablar. No, pero está ¿Por qué no? ¿Por qué viene a chismear con uno? Da tu punto de vista y si tú sabes ¿Quién aquí no sabe que yo soy político? No, y la forma lo Pero hace bueno, de, la forma de No, así no. Tú tienes que respetarnos a nosotros. Miren qué ocurre. Porque yo te respetaría si tú te respetas a ti mismo. Miren qué Simplemente ocurre. Simplemente pon tu punto de vista y te lo vamos a aceptar todo. Si tú quieres discrepar conmigo, tendría que venir ahí. Porque yo tampoco puedo hacerlo sin ti aquí. Bien. Ya yo me callo. Miren, miren, miren qué pasa. Yo decía que es muy difícil valorar eh, en términos reales las funciones porque son muy técnicas. Por ejemplo... En, en, aquí se hizo acuerdo en casos importantes con parte de los integrantes de, un, de, de la comisión de un delito, pero era la, era la única solución que había para lograr conseguir pruebas en contra de la el cabeza principal o de, o de los autores materiales, entonces eso la gente no lo entiende, la gente no entiende que yo saque a un testigo yo, yo lo o sea use que, como tu testigo estrella Exacto, lo use como mi testigo estrella Pero que no ha tenido una participación tan protagónica En los hechos, yo le diga, mira Yo no voy a solicitar condena para ti Vamos. Yo no voy vez. a solicitar condena Correcto. para ti Pero tú me vas a servir de testigo En contra de lo que sí cometieron El hecho, la gente no entiende eso Tenemos otra llamada, buenos días. buenos días Y si, perdón, Chau. y si Lara Quiere llamar de nuevo, pero él respetando Al set Y simplemente opinar ...lo puede hacer, que no hay problema... Adelante, buenos cuéntenos... Días, buenos días, Francis, buenos días... Carolina, buenos días, Discúlpame la Sí, llamación. buenos días... En Buen primer día. lugar, en primer lugar le voy a decir que... ...lamentablemente Lorenzo Lara se equivocó... ...porque Francia es un activo de la juventud de San Francisco de Macorís... Muchas gracias. ...y hay que tomarlo en cuenta... Otra cosa, Carolina es un activo de la juventud de Alianza País de este pueblo, y hay que respetarla también, su posición. Claro. Que él tenga su posición con, con otro partido político, eso no tiene que ver, Lorenzo, aprende. Eso no, eres un, un politiquito viejo, un político viejo, y tú no puedes venir a llamar a un, programa, ¿eh? a, a, a un programa, a llamar un programa a menospreciar una idea que tenga Francia, o una aspiración que tenga Francia, eso no es verdad. Usted puede creer eso, doctor. Eso, eso no es eso, posible, eso no yo era... no lo haría con nadie, yo, ni con él mismo. Yo te conozco, Francis, yo sé que tú. Yo no lo haría visto. con él, con Lorenzo, yo no lo haría. Está que no. descalificado. Él ha sido candidato a diputado, ha sido candidato a diputado, y yo, yo inclusive he hablado con él y le he explicado que él no iba a pasar, no que él no era del, del anillo de la dirección del de aquí, sin embargo, él nunca lo entendió. es e igual que otro candidato, que no van a subir nunca por eso mismo, porque viven enlazando para que otro amarre. Y no es así, y me excusa, Lorenzo. Que tú sabes que te quiero mucho, pero no es así, no se puede eso. En plena campaña, eh, ya final, ya, tú no puedes venir a un programa de mano Franci, porque no, porque le hace daño a su candidatura, a Va a ser buen día, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy ¿Qué, ¿qué, ¿Qué faltó en la evaluación de Jan Alain? Faltó que no se ha cumplido la ley 133, sobre todo que no se le ha dado al hombre, a la mujer que desempeña las peligrosas funciones del Ministerio Público, lo que la ley y el reglamento dicen. Todos de... los beneficios que el reglamento y la ley sí. dice se han desviado esos dineros para otras labores de la Procuraduría. No hablo de corrupción, no hablo... No, no, no. sino que se han dedicado se han a otras cosas. Otra... Pero, por ejemplo, hay una serie de beneficios que yo salí de la Procuraduría y nunca pude obtenerlos porque nunca se aplicaron. No solamente Yan Alain, sino los anteriores procuradores, porque hay que decírselo a Domínguez Brito. También. Cuando estaba Radamés todavía no estaban esos privilegios, porque fue precisamente Radamén quien los impuso por ley. Y ahí salió. Pero en definitiva, yo pienso que eso le faltó a la evaluación. Tiene que llegar un momento en que se. En, de dos cosas. Primero, en que la Procuraduría como institución. Piense en el hombre, en el individuo, en la mujer que desempeña la función del Ministerio Público, que no tiene, ningún, no tiene ni siquiera un seguro de vida. A un fiscal lo pueden matar fácilmente. Miren, aquí en Macorís... Bueno, ha habido muertos. Óyeme, aquí en Macorís no, hay un solo allanamiento de droga que no se termine a piedra y a tiro. Uno solo no lo hay. Peligroso. Claro, entonces ahí hay un fiscal... A un fiscal le puede meter un tiro y se queda su familia, eh, viene el, fiscal, el procurador, le da, la, le, le da el pésame y ya pasó el palé. Ajá. No. Entonces, tenemos que abogar por un procurador que aplique la ley 133 y los reglamentos de la Procuraduría. Que le, que le dé la verdad, el verdadero significado y dignificación al hombre y la mujer que desempeña la labor de militar ¿Está ministerio de acuerdo público? con la independencia del Totalmente ministerio? Totalmente de público, acuerdo. Que no esté dependiendo de un presidente. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que hay que procurar. Bien.